Para mí Global Mentoring Group es lo mejor que me pasó el 2020 y creo que dentro de todos los estudios que he realizado es uno de los que ha encajado en esto del emprendimiento personal, del desarrollo profesional y que puedo pues tener resultados de inmediatos. Yo ya venía trabajando lo que es marca personal que... Que, donde ya trabajaba varias de, de las herramientas que aprendí en Global Mentoring Group. Sin embargo, su metodología era tan completa que pudo complementar totalmente con lo que yo ya venía trabajando. Es por ello que recomiendo ampliamente, porque todo lo que vas a invertir lo vas, te va a regresar de inmediato. A mí, pues yo recién llevo un mes de haber llevado esta certificación, y pues ya tengo todos los resultados, ya, ya tengo de regreso toda la inversión que realicé. Así que pues es totalmente recomendado, no te lo pierdas. Eh, si quieres realmente tener éxito, eh, lleva esta certificación en Global Mentoring Group. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Marcela por presentarme este grupo. Muchas gracias Clever. Y muchas gracias a todos los mentores porque aprendí de todos. Fue muy enriquecedor, de mucha energía eh, que me impulsó para este año.